palmera, chambira o Kumabe. tallo solitario de hasta 22 metros de alto, 35 centímetros de diámetro y fuertemente armado con espinas de hasta 20 centímetros de largo con apariencia negra o distancia, hojas 8-20 heridas vaina más periodo cielo sí no, hasta 5 metros de largo con espinas grises o pardo amallentas de hasta 15 centímetros de largo, lineares, bífidas y fuertemente inequilateras en la punta, blanquecinas por debajo, las márgenes con espinas cortas hasta 1.5 metros de largo y 5 centímetros de ancho, inflorescencia interfoliar, herida en flor y en fruto, densamente cubierta con espinas negras o pardas cada una con dos, cuatro flores femeninas en la base, en el resto masculinas. Frutos ovovoides a casi esféricos, terminados en un pico corto de 6 7 centímetros de largo, verde amarillentos, cuando maduros, cáscara con diminutas espinas y escamas blanquecinas, endocarpio, ovovoide, Terminado en un pico corto, 5 a 7 centímetros de largo. En zonas bajas de tierra firme, tanto en selvas húmedas como en bosques de galería, en la Amazonía y los llanos orientales, desde Meta hasta Amazonas, entre 100 y 500 metros de elevación ausente en gran parte de las formaciones rocosas de Guainía a menudo es plantada o conservada en las chagras en el occidente de la Amazonía desde Venezuela hasta Perú y el occidente de Brasil Biología La chambira crece en suelos de tierra firme aunque también se puede encontrar en suelos temporalmente inundados tanto en áreas abiertas como en el interior de los bosques que es asociada a las comunidades humanas y se encuentra principalmente en chagras matorrales y bosques secundarios, mientras que es muy escasa o no se encuentra en bosques maduros. En chagras y bosques secundarios de diferentes localidades de la Amazonía se ha encontrado una densidad promedio por hectárea de 233 plántulas. 317 juveniles, 35 subadultos y 26 adultos. Mientras que al interior de la selva, al norte de Leticia se encontró una densidad por la hectárea de 10 plántulas, 13 juveniles y un individuo adulto. En bosques maduros, a lo largo del río Caquetá y del río Guayere, no se encontró. En contraste, al interior de la selva, las plántulas producen una hojas año, un incremento de una venas por dos años, con lo cual se estima que requieren hasta 38 años para llegar a juveniles. Asimismo, el crecimiento de los juveniles, es decir, los individuos con hojas divididas y sin tallo de diente, varía significativamente entre las poblaciones de ambientes secundarios y maduros. Las palmas de Chambira producen en promedio dos inflorescencias al año. En la Amazonía colombiana, el pico de floración tiene lugar en enero a marzo y el de fructificación entre febrero y junio. Desde la producción de la yema hasta la maduración de los frutos se requieren cerca de 10 meses. Las semillas son dispersadas exclusivamente por especies de roedores de los géneros Aguti, Dalliproata y mioproata. El éxito de la dispersión está relacionado con el hecho de que estos roedores entierran las semillas para su posterior consumo y dejan algunas sin recuperar. Al igual que con otras palmas como están Estadleyanum, las semillas enteradas son las que tienen probabilidad de germinar, dado que cuando quedan sobre el suelo, son atacadas por insectos depredadores. En el caso de la chambira se han encontrado que dos especies de escarabajos depredan las semillas. Por otro lado también se ha encontrado que el único maicero, Zeus apela, se come las semillas de la palma de chambira por su endospermo y por las larvas que crecen adentro. Es poco lo que se sabe sobre la germinación de las semillas pero al parecer pueden durar más de un año enteradas antes de germinar. La chamilla es una de las palmas más usadas en la Amazonía colombiana. En esta región se han registrado 54 usos diferentes por 21 comunidades indígenas. Se ha usado para alimentación, construcción, artesanías, medicina, combustible y en usos sociales y religiosos. De la gama de usos que tiene la palma chamira, uno de los más característicos y tradicionales en las culturas amazónicas y también en culturas de la orinoquía ha sido el uso de sus fibras. Artefactos como hamacas, mochilas y redes de pesca elaborados con fibra de chambira son elementos propios de la vida cotidiana de los indígenas de esta región. La propia cultura indígena refleja profundos vínculos entre la chambira y sus costumbres y tradiciones. Para los indígenas ticuna, las hojas y las cuerdas elaboradas con la fibra de esta palma son elementos importantes en las ceremonias tradicionales. En el baú pues, el kumare, como se conoce allí, hace parte del conjunto de plantas que los indígenas mantienen en sus chagras. En los últimos años, las artesanías de Chambira se han venido comercializando en las ferias artesanales de Bogotá, donde su popularidad apenas está creciendo. Las láminas de las hojas que sobran después de extraer la fibra en se emplean como relleno para elaborar paneras y pandejas o se usan completas para hacer escobas, al igual que las venas median sobrantes. Las semillas son comestibles y el endocarpo se usa para fabricar pulseras y anillos como recipientes para ambil, una pasta de tabaco empleada por los indígenas, un teto en sus ceremonias. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.